Bienvenidos a la asignatura Seminario de Tributación. Es un curso electivo de especialidad de la Escuela Académico-Profesional de Contabilidad y que desarrolla en un nivel o grado la competencia Tributación. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en identificar las modificaciones de la normatividad tributaria que permita una gestión tributaria adecuada en las organizaciones.